Rodeada de costas y mar, la comunidad de Cabo Cruz, en el extremo más al suroeste de la provincia de Granma, constituye una de las áreas protegidas enmarcada dentro del Parque Nacional Desembarco del Granma, Patrimonio de la Humanidad. De ahí la importancia de promover el cuidado del litoral y los ecosistemas marinos, en lo que es de vital trascendencia la educación medioambiental desde edades tempranas. El desarrollo de círculos de interés y la implementación de proyectos comunitarios constituyen las principales modalidades para vincular a niños y niñas de la Escuela Primaria Hilario Hernández Torres de esta comunidad del municipio de Niquero. El círculo de interés en su nuevo aniversario de fundado ha podido recopilar muchos conocimientos relacionados con el medio ambiente, así como los ecosistemas circundantes que nos ha permitido participar en diferentes acciones. Como parte de la integración del proceso educacional a la implementación de las acciones de la tarea Vida para el enfrentamiento al cambio climático y la protección del medio ambiente, en Cabo Cruz se potencian los recorridos por la zona litoral para la recogida de desechos sólidos y se brindan conocimientos a los pioneros para concientizar la importancia de la salvaguarda de los recursos naturales de esta zona costera del sur granmense. Protegemos el medio ambiente de diversas formas, evitando las contaminaciones de las aguas, sembrando árboles, evitando los basureros en los incendios forestales venimos diariamente por las costas a recoger desechos sólidos basura para que no se contaminen nuestras aguas evitando que talen los árboles cuando vamos para las casas le decimos a nuestros padres de que no se puede maltratar la naturaleza nosotros vivimos muy cerca del mar y protegemos nuestras costas. Y a los visitantes les decimos que las protejan. Una frecuencia semanal eh, los traemos a la playa y realizamos el saneamiento de, de toda la costa. Después que realizamos el saneamiento de, de toda la playa, eh, le hablamos sobre el cuidado y la protección del medio ambiente, sobre el cuidado de las aguas. Además de eso, tenemos un taller donde los niños con los desechos sólidos realizan eh, manualidades. Es la protección de las costas y sus hábitats un aspecto esencial para alumnos y docentes de la Escuela Primaria de la Comunidad de Cabo Cruz. Cada día ejecutan disímiles acciones de conjunto con los vecinos de la zona, pues saben que es la garantía de preservar la belleza y vitalidad de sus paisajes y flora y fauna costeras en esta área protegida del suroriente cubano. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.